A todos los que se reían de mí, ahora yo estoy aquí. Si estás escuchando, esto solo ha hecho que empezar Me dicen que sea fuerte, eso nunca se supera Ya tú sabes, el liquecito no te falla Necesito todo vuestro apoyo para poder crecer Los haters solo saben hablar, en vez de ayudar, solo saben criticar Ninguna quiere estar conmigo, ahora tú eres mi nuevo objetivo Yo ya sé que tengo el corazón roto, lo que necesito es mucho apoyo porque lo que tengo es el corazón todo Ya no puedo más, esto no lo voy a superar Con ayuda de los míos algo vamos a avanzar Lo que necesito es mucho apoyo Porque lo que tengo es el corazón todo Ya no puedo más, no lo voy a superar Ya no puedo más, no lo voy a superar Con ayuda de los míos algo vamos a avanzar ya no puedo más, no lo voy a superar. Lo que necesito es mucho apoyo, porque lo que tengo es el corazón cerrado. Ya no puedo más. No lo voy a superar, con ayuda de los míos algo vamos a avanzar Si estás escuchando solo ha hecho que empezar Los putos haters solo saben hablar En vez de ayudar solo saben criticar Ya no puedo más, no lo voy a superar Ninguna quiere estar conmigo Ahora tú eres mi nuevo objetivo Con ayuda de los míos algo vamos a avanzar lo que necesito es mucho apoyo Porque lo que tengo es el corazón todo roto Ya no puedo más, no lo voy a superar Si estás escuchando solo ha hecho que empezar y Ikercito